Hola hermano, no quiero molestar Sé que hace mucho tiempo esto tenía que pasar Pero no tenía el valor para confesar Que lo mío y lo de ella se tuvo que dar No pasa nada hermano, ya lo tenía en mente Me di cuenta que sus besos ya sabían diferentes Me agüita un ratillo pero ya se me pasó Al fin y al cabo me doy cuenta que ya son felices los dos Ella se en Más que nuestra amistad ya notaba muchas cosas, no era de esperarse. Sé que desde el primer momento tú le gustaste. Ella me confesó que tú la halagabas mientras yo no estaba, y sé es que ustedes se acostaban. Lo siento, hermano, me dejé llevar por el momento. Ella me dijo que yo le quitaba el aliento. También me dijo que ella no la atraía. Si esa noche fue entonces cuando yo la hice en mía ¿Cómo pudiste hacerme esto? Tú sabías que la amaba, no pasaba de un minuto que no le llamara. Cuando no contestaba, yo me preocupaba mientras a mis espaldas ustedes dos me engañaban. Muchos me decían que ustedes eran quedantes. Yo Confiaba en ti, pero eso no lo valoraste Te di mi amistad y también te di mis consejos Jamás me imaginé que me vieras la cara de pendejo Ya te pedí disculpas, no tenía de otro hermano Tengo que confesarte que de ella estoy súper enamorado Esto algún día tenía que suceder Ella me ama, a mí la voy a hacer ¿Qué mujer? Se convirtió en mi inspiración Yo sé mi hermano que por ti me dejó Lo siento, nunca te quise defraudar No pasa nada Búscala y dile que su amor vale más que nuestra amistad Yo, ZL Records MC Core JL Score En los coros Men Miguel Andina en la producción